Bien. Bien, Señores, de esta manera iniciamos hoy nuestro recorrido en la provincia Monseñor Noel, en este municipio cabecera de Bonao. Como siempre enfocado, te ve en cualquier punto de la geografía nacional e internacional. Esto es turismo en cada rincón, dándole continuidad a la apertura en el día de ayer. Hoy con la presencia del ministro del Turismo David Collado, el presidente de la República, las autoridades locales, se da continuidad a esto que es turismo en cada rincón. Vamos las sombrillas que son típicas de Bonao pero de manera muy especial su pintura. Recordando al maestro Cándido Vido, en este Parque Duarte damos paso al contenido del día de hoy. Inicio por mar en esta provincia lleno de alegría y motivación, Monseñor Nobel para ti sí mismo en cada rincón. Como siempre, recuerde usted suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciba las notificaciones y ustedes y nosotros pueden estar cada vez más totalmente enfocados. Vamos a ver el contenido la Destacar la presencia de nuestra vicepresidenta de la República, para quien pido un fuerte aplauso nuevamente. Ella quería subir a la tarima del carnaval, que se pongan de pie la representación del carnaval más largo que tiene la República Dominicana. Y acabamos de aprobar en una reunión por instrucciones del presidente otorgar 10 millones de pesos para el carnaval luego de dos años que no se había realizado. Acabamos de aprobar también la inversión de 100 millones de pesos en obras turísticas en Bonao. Con la presencia del senador, el alcalde, el clúster, dejando a un lado los intereses personales, políticos y partidarios para poner sobre la mesa los intereses de Bonao y la provincia Monseñor Noel. Los que se sientan orgullosos de ser de Bonao, que den un fuerte aplauso, que se sienta la alegría de turismo en cada rincón. Aquí estamos para transformar. Nos ocupamos... Durante dos años y medio en la recuperación del turismo y como dije ayer venimos del mejor mes de abril de la historia del turismo, del mejor mes de mayo, del mejor mes de junio, del mejor mes de julio, del mejor mes de agosto, del mejor mes de septiembre, del mejor mes de octubre y vamos al mejor mes de noviembre y diciembre para tener el mejor año del turismo en la historia de la República Dominicana. De eso se trata. Y luego de ocuparnos de la recuperación del turismo, de fortalecer lo que es sol y playa, aquí estamos entregados en cuerpo, alma, mente y corazón para llevar el turismo a cada rincón de la República Dominicana. Y le llegó la hora le llegó la hora. a Bonao y a la provincia Monseñor Noel porque esa inversión de 100 millones... Va a tener el rescate del Parque de las Delicias, del Parque de los deportistas, el Boulevard, murales y vamos a llevar la cultura a esta provincia. Me siento, me siento sumamente feliz de estar aquí. Y el presidente me dijo y a la vicepresidenta también de la República que en nombre de él, su cariño, su amor y su respeto y que su corazón está aquí con todos ustedes. Un aplauso para Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Ahora, yo quiero saber quiénes quieren escuchar a al Que levanten la mano a los que quieren la música de Al-Azá. Pero espérense, señor. Le voy a decir un secreto. Ay, Le voy a decir un secreto caminando con la vice, nos sacaron a bailar allá atrás y bueno. ella bailó y yo bailé del otro lado y ella en secreto me dice pero a ti no te bailaron cuando es pequeña? ay. ay, ay, ay. pequeña yo, pero... yo creo yo creo que ella quería bailar conmigo y yo también con ella, pero no se dio ahí vamos a ver si con a su seguridad me deja bailar con la vice. yo he bailado con la primera dama con permiso del presidente y el presidente me dijo, baila la bici, Bonao. Así que me siento muy contento de esta expresión cultural, gastronómica, donde se ve todo lo bello que tiene Bonao. Cuando era alcalde de la ciudad decía que la ciudad es la gente y la gente es la ciudad. Y digo lo mismo aquí en Bonao. He podido ver su gastronomía, los pequeños jóvenes emprendedores que están en todos los stands, consentimiento, vendiendo sus productos, las culturas, todo lo que he visto me llena de amor y de mucho orgullo. Y hoy queremos llamarla. Ella fue catalogada y designada por todos como la reina de Bonao en Turismo en cada rincón. Y la vicepresidenta me pidió que ella subiera por aquí. Un fuerte aplauso. Bendiga esta bella actividad. Esperemos que suba la reina de turismo en cada rincón. Que han pensado fuera de la caja y que han presentado propuestas súper interesantes y que por eso, aunque ustedes no lo creían, en ese momento teníamos el ojo puesto en cada uno de sus trabajos. Vamos a reconocerlos. A continuación, Escarle, cuéntame quiénes son. Bueno, definitivamente que aquí reconocemos la innovación y el arte de nuestra gente. No solamente cada rincón de nuestro país, sino lo que tiene cada rincón. Un aplauso, para... perdón, para la reina del carnaval, la reina de turismo en cada rincón. El aplauso para la reina de las hortensias. Y así con la reina de las hortensias y todos los que nos acompañan. Vamos a mencionar a los galardonados por haber demostrado que el arte en Bonao está vivo, presente y fuerte. Turismo en cada rincón.